Explota el amor en ese lugar, ¿eh? Estamos hablando de Tini y de Paul. Tini tiene los dos últimos conciertos del año. Ayer realizó uno y esta noche es el último concierto del año. Esto sucedió en el carpo, campo argentino de Polo. Y ya terminado el concierto... Hubo un dale campeón, viva Argentina, muchachos y demás. Y allí entró de Paul a, irrumpiendo en el escenario que había ido a ver, por supuesto, a Tini con una de sus nenas. Con la nena, porque Exacto. es este que tiene una nena y un varón. Y un varoncito sí, muy chiquitito. Él es más chiquitito. Muy sí. chiquitito. Le fue con su nena a disfrutar de Tini y después terminó arriba del escenario, copa en mano. Pero lo interesante es lo que le dijo a Tini. ¿Quieren escucharlo? Dale. Mira. Y quiero que entiendan por qué yo amo a esta mujer. En el peor momento del Mundial, cuando fue el primer partido, que había mucha presión, muchos miedos. Dicen que el miedo, para que se nos pase hay que atravesarlo. Y ella se tomó un avión y, y vino a verme, vino a buscarme y en el mejor momento del mundial que era cuando estábamos por jugar una final ella priorizó estar acá para regalarles este show a todos ustedes y creo que ese fue el amor más grande que les, que les pudo haber enseñado a todos ustedes los admiro los admiro porque siguen a una persona que tiene unos valores increíbles, que tiene una familia hermosa, que es transparente, que es buena gente, y obviamente que es la número uno, así que disfrútenla. Yo la disfruto todos los días, la amo con todo mi corazón. Y ahora dice así, dale campeón. Bueno, es para una telenovela, de verdad. El futbolista campeón y la cantante estrella del momento. Sin duda, decime, sin duda. Decime que no, Rodolfo. Una telenovela de amor, perdón, la mala no es Camila, ¿no? No, porque... Ah. La verdad que... Sí. O oh, sí. Dice yo, no, no la debe estar pasando bien, lógicamente. No, uno se pone... No. Como mujer en el lugar y también vos decís, che, qué momento difícil, qué momento difícil. Pero bueno, nosotros no sabemos la interna, viste, de la claro. pareja anterior, tampoco sabemos las circunstancias de una separación. Siempre es mejor la verdad, chicos, me parece, ¿no? Él dijo, bueno, hasta acá llegamos por este lado y, y se bancó la consecuencia porque las críticas y todo lo demás también llegan, ¿no? Exacto, me claro parece, que ¿no? sí, claro que sí. Ahora, ¿vos crees que esto terminó acá? No. No, no. terminó acá, porque después... Agarró el micrófono y le contestó a Paul esto Gracias a esto es lo que te admiro y, y te juro que cada día te amo más Y cada día te amo Más cosas de vos Admiro cómo enfrentaste cada cosa que te pasó Y estoy muy orgullosa Estoy muy orgullosa de, de todo lo que vivieron Cómo lo vivieron, cómo lo enfrentaron Y bueno, gracias a la gente por habernos acompañado De la forma que acompañaron a la selección argentina por tanto, por este momento único que vivimos y feliz de vivirlo a tu lado te amo, gracias por estar acá arriba también en el de, de, de te amo muchas gracias Argentina, los amamos Dice el director que vuelve con la telenovela. Yo te digo que bueno, está para agarrar la historia y hacer la telenovela. A falta de ficciones, esa sí. telenovela nos viene muy, pero muy bien, ¿no? Yo y no hay amor, hay mucho amor en el medio y eso es bueno. Cuando hay amor, me parece que siempre es bueno, ¿no? <risa> no podía faltar esta música. Y sí, sobre este fin de año creo que esta es una de las historias con las cuales la prensa del corazón ha hecho dulce de leche.